hola González bienvenidos sean a una entrevista el día de hoy tenemos a María y a Jorge el día de hoy nos van a compartir cómo ellos pudieron encontrar departamento aquí en Canadá desde su natal Colombia así que acompáñenos a ver esta entrevista que les va a ser de bastante utilidad para personas que están interesadas en saber cómo conseguir vivienda estando desde sus países <música> Eh, Jorge, María, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y como querer este, compartir su experiencia. Eh, Ustedes son de Colombia. Correcto. Uh -huh. sí, de qué parte de, de Colombia son? De Bogotá, Colombia. Uh -huh. este, ¿qué les animó a venirse aquí a Canadá? ¿Por qué escogieron eh, Vancouver? ¿Por qué escogieron British Columbia? Ok. Eh, en este caso particular elegimos Vancouver y British Columbia. Porque yo estaba buscando hacer una, una maestría, eh, un estudio superior y empezamos como a indagar y encontramos que Canadá, además de la educación, podríamos tener un plan migratorio eh, fuerte, importante, consolidado. Entonces decidimos migrar a este país y mmm, Vancouver fue una mezcla entre una buena oferta educativa porque cuando aplicamos era COVID y nos ofrecieron muy, un muy buen descuento o una beca por ser de las Américas, realmente creo que a todos los latinos que he conocido les dieron esta beca, entonces la maestría está a un precio realmente accesible, la maestría por ser dos años de estudio nos ofrece tres años de postgraduate work permit, lo que nos permite estructurar un plan de migración pues más o menos en cinco años, tiempo uh -huh. suficiente bien sea para apuntarle a un express entry o a una nominación provincial o a otro tipo de planes migratorios y entonces fue pues, la decisión de, de Vancouver por la universidad y también indudablemente por el clima, Jorge es una persona más tolerable del frío, yo al calor, eh, no me gusta tanto el frío. <risa> eh, es irónico pues venir a Canadá si no te gusta tanto el frío, pero eh, Vancouver ofrece una combinación, pues un, un clima no tan fuerte en sentido del frío y la nieve y demás. Sí, mucho se dice que Canadá es este, está nevando siempre, hace mucho frío. Pero efectivamente aquí en Canadá, en British Columbia, tenemos como unas montañas que nos excluye bastante de lo que es el aire polar. Este, es por eso que Canadá, aquí en British Columbia, especialmente esta zona de Greater Vancouver, pues no tenemos tanto frío. De repente, estábamos platicando hace rato, ¿no? ¿Qué tanto neva aquí en esta zona? Pues no es un lugar donde neve tanto, ¿no? O sea, pues ahora estará, estará nevando a lo mucho de 20 a 25 días por año comparado con otras provincias que son, son meses, dos, son cuatro o seis meses, ¿no? o sea, la mitad del año está neve en neve, entonces hicieron buena elección por el neve. tema del, del, del clima. Neve. ¿Alguna desventaja que le vean aquí a la zona de Greater Vancouver? Uf, eh, empezando, y creo que es la más obvia, los precios. Realmente sabíamos que Vancouver era caro, pero no nos esperábamos tanto, realmente. Eh, conseguir vivienda es muy complicado, especialmente ahorita que se volvió a abrir las fronteras volvieron a abrir las fronteras, está llegando mucha gente, pero la oferta de viviendas, al menos en lo que nosotros vemos, no es suficiente. Entonces tú puedes ver, no se ofrecen un apartamento o incluso para habitaciones, se ofrecen habitaciones y hay mucha gente en lista de espera, demasiadas personas. Uh -huh. Entonces cada vez es más difícil encontrar un lugar para quedarte y eso súmale, que también ves unos precios exorbitantes en muchas cosas. Eh, una que ya vimos, $1,500 por un solarium, que es, un, no es ni siquiera un cuarto. Es ¿Un como, un, balcón? Un, sí, es como uh -huh. un mini balconcito uh -huh. en la sala. Entonces hay gente que se está aprovechando de eso uh -huh. bastante, lamentablemente. Y ese sería el primer punto. En el ¿Ustedes en qué año llegaron aquí y en qué mes? Diciembre de 2020. No, 2021. 2021. 13 de, 13 de diciembre, 2021. De diciembre de 2021. Llevan ya un año, un, un mes. Un mes. Un mes. Este, cuando ustedes eh, deciden, la toman la decisión de, tomar, de venirse para aquí, para Canadá, ¿cómo hicieron esa toma de decisión para buscar el eh, lugar de vivienda? ¿Buscaron por.? ¿Cuáles fueron sus métodos de búsqueda? Ahí <risa> sí, pues le doy la palabra a Jorge porque fue el que más que todo gestionó. Él, él tiene una muy buena suerte para encontrar lugares de vivienda y él fue la verdad, el flor que, tal que, que se aventó como dicen ustedes a la labor de encontrar vivienda. Digamos, todo fue básicamente a través de Facebook. Eh, al principio nos encontramos con una traba y es que tú no podías escribirle directamente uh -huh. a los dueños del apartamento o a las personas que los manejaran. Porque por la localización de estar en distintos países, Facebook te lo restringía. O al menos así fue con nosotros en, en Colombia. En marketplace. Sí, Ajá. desconocemos y hace lo mismo en todos los países de Latinoamérica, pero creemos que sí. El caso es que yo empecé a meterme a todos los grupos de Facebook que, pues, que había. Eh, Latinos en Vancouver, Casas en Vancouver, eh, Room en Vancouver. Todo lo que se relacione con apartamentos o con comunidades en sí. Y empecé a escribir. Hola, somos de Bogotá, Colombia. Mi esposa viene a estudiar una maestría. Vamos a estar al menos cinco años aquí. Estamos buscando un lugar para quedarnos a largo plazo. Uh -huh. Porque eso fue algo que vimos. Como que mucha gente solo escribió eso, pero nosotros empezamos diciendo, uno, queremos algo a largo plazo para que también eh, la persona que le diera el mensaje su, o tuviera la confianza de que nosotros no vamos a estar dos meses y luego irnos. Uh -huh. Si no queremos algo a largo plazo, asimismo... Nuestros perfiles, eh, eso, hicimos esto, estudiamos esto. Vamos, a oh, mi esposa va a estudiar esto. ¿Tú tienes y, tu permiso de trabajo? Sí. Que tengo permiso de trabajo full time. Eh, Camila también tiene su permiso de trabajo. Y sobre todo el presupuesto. Y estamos dispuestos a pagar tanto presupuesto. ¿Te acuerdas lo que pusimos como 1.500? Entre 1.300 y 1.500 pusimos. 300 a 1.500. Y también pusimos que estábamos dispuestos por a pagar por adelantado dos a tres meses. Pues como por hacerlo atractivo, porque pues hay mucha gente que publica, entonces como para hacer un poquito más interesante el perfil. pero sí hicimos como un mensaje para postearlo. En algún momento les pidieron que hicieran algún depósito sin antes ver el lugar, este, les pidieron eh, estados bancarios, alguna referencia que les haya de repente hecho pensar que era un fraude una o algo alerta? sospechoso, una alerta, foco rojo. Eh, no vimos con ninguna alerta, pese a que estábamos bastante advertidos por compañeros y amigos que tenemos acá, que es muy, muy, muy fácil caer en estafas. Fuimos muy afortunados. La uh -huh. ventaja es que, cuando, por ejemplo, nos contactaron varias personas a través de los mensajes que, que escribíamos en los diferentes grupos y las personas nos enviaban videos, nos enviaban fotos. Y cuando estábamos como una semana, de hecho, una semana antes de viajar, no teníamos nada porque o era muy caro o el precio realmente nos, era como listo: 1500, pongamos 1500 por un apartamento por un basement o algo, incluso habitación, pero no estaba modulado, entonces nosotros decíamos como bueno, no está modulado, significa llegar y meterle otros dos mil dólares al menos a colchón, cama, un escritorio para trabajar, entre otras cosas, entonces nosotros lo buscábamos a modulado, uh -huh. uh -huh. Y nuestro landlord nos escribió, dijo como listo, eh, me, gustos, me gustan sus perfiles. Te escribió por interno, ¿no? Ah, uh -huh. sí, me, me escri dijo escriben por interno, yo le escribí y empezamos a hablar. Y me envió fotos, nos gustó pues, el espacio. Y nosotros tenemos unos amigos que vienen acá hace un par de años, unos dos años, que llegaron igual como pareja, estudiando. Y ellos nos hicieron el favor, que eso es importante, creemos nosotros. Yo creo que eso fue la clave de, mm. del éxito de nosotros, poder asegurarnos de que no era un scam y llegar seguros al lugar. Eh. Mm. Nos hicieron el favor de venir y mirar en persona el apartamento. Y grabarnos en línea, o sea, no fue como, no o sé, sea, ellos entraron al en el apartamento con el celular y le dijeron, mira, yo vengo en representación de los chicos que están en Colombia, eh, y le dio todo el tour al apartamento, eh, y básicamente nos miró si estábamos cerca de estación de bus, de metro, mm. qué tal se sentía la vibra, porque también eso es algo muy importante, yo recuerdo, no recuerdo si ellos alcanzaron a ir a visitar otro. Eh, no, de hecho fuimos afortunados porque fue solo este solo, solo, este, solo este, porque dijimos si les gusta, lo confiamos tomamos confiamos en su criterio, confiamos en ustedes uh -huh. si les gusta lo tomamos, pero sobre todo eso, como que vinieron vino el apartamento y nada, revisaron sobre todo que tuviéramos acceso a metro acceso uh -huh. a bus, aquí estamos a 10 minutos caminando en metro eh, coge, sí que cogemos el bus, estamos a 2 minutos porque y también bus es que no sirve. porque también, si sí, eso sí lo sabíamos para ellos. Si uno se va, no sé, imagínate, eh, Surrey o algo así Cotillán, muy, muy lejos. Que, que puede ser más económico en precio, pero mi universidad queda en Downtown Vancouver y pues también es que están dispuestos a más distancia con tal de reducir precio. Nosotros acá estamos puerta a puerta a mi universidad, 50 minutos. Que la verdad okay. para una ciudad como Bogotá, pues Eso. es normal. De pronto para gente que vive en ciudades más pequeñas o algo así, pues sí es algo exorbitante, pero para nosotros la verdad está perfecto. Y no solo eso, digamos, si, su, si se nos pasa el bus o los buses que nos sirven que nos acercan a la estación, en 10 minutos llegamos caminando. Uh -huh. En otros lugares, aunque puede ser mucho más económico, si a ti se te pasa un bus, ten en cuenta que puedes estar a media hora caminando de la estación de metro y si se te pasa un bus, tienes que esperar al menos... 15 minutos. 15 minutos o media hora inclusive para el otro bus entonces sí, los tiempos aquí de espera en los camiones este, a veces sí es mu mucho mucho tiempo nosotros estamos aquí, ustedes viven aquí en lo Ajá. que es la zona de Bornavi, no Ajá. <coughs> tenemos al lado como menciona María la parte de Vancouver 50 minutos que se hacen sí. eh, la zona de Surrey y la, la parte de Coquitlam están un poquito más a la parte este de, de aquí de Greater Vancouver entonces, aunque son ciudades este, cercanas, eh, agregarle tiempo de lo que son los buses, a esperarlos, son distancias muy largas, ¿no? O sea, son 50 minutos, está aceptable, pero cuando te transportas, por ejemplo, de la ciudad de Surrey a la zona de Vancouver, pues sí pueden ser a veces distancias de hora y media, hora dos y media, horas. Hemos escuchado. En sí. nuestros países, bueno, en México, por ejemplo, cuando haces un recorrido de una hora, dos horas, pues dices, pues es algo normal, ¿no? pero la distancia que se recorre en, entre los países, o sea, aquí Canadá recorrer 50 minutos, dos horas, versus lo que recorres no. en México, por ejemplo, pues nada que ver, aquí son distancias más nada largas, y agregar ese tiempo de espera no. que es este, muy complicado. Oigan, chicos, pues qué padre que eh, de alguna manera el, la amistad, que tuvieron les ayudó a poder ese conecte, ¿no? Porque muchas personas, pues cuando queremos venirnos para acá, decimos, híjole, ¿cómo le vamos a hacer para buscar este eh, vivienda? Algunos inclusive no les quieren, ofrecer, este, abrirle las puertas porque dicen, oye, es que tú no estás trabajando no uh -huh. No tienes historial crediticio no, este, no. no tienes referencias la, no te conozco, no tienes ninguna referencia ¿no? Uh -huh. entonces ustedes como que lograron por, eh, eh, por azares del destino por, por, uh -huh. por, por ese, ese perfil que ustedes tenían con sus amistades pudieron conseguir aquí y, y ya estando aquí cuando ustedes llegaron cómo lo sintieron, era realmente lo que les había mostrado, les habían mostrado en video eh, digamos, pero antes que no te respondimos una pregunta del depósito, ah, sí. eh, nosotros dimos un depósito por adelantado. Apenas para... nuestros sí. amigos nos dijeron, es confiable, pues el edificio existe, el apartamento existe, el, landlord, el landlord, existe. landlord que les habló es el mismo pues que vimos. ¿El landlord de qué nacionalidad es? Él el... es chino, pero es, es canadiense prácticamente. Lleva los, los 10 años, ¿sí? entonces okay. es canadiense. Entonces, como que nos dieron su aval en temas de, de seguridad y ahí sí dimos la mitad del depósito. Nosotros llegamos pagando 1.100 por una habitación privada, con baño privado, con walking closet eh, y todo incluido. Para aquellos que no sepan qué es un walking closet, ¿cómo sería un walking closet? Es una pequeña habitación con closet, entonces la verdad es un closet muy generoso pues, para dos personas que cabe pues, poner ahí maletas o poner bastante ropa, pues porque creo que cuando nos venimos de nuestros países, pues es lo único que nos traemos, ¿no? Es nuestras pertenencias se reducen a ropa. Uh -huh. Entonces creo que, que de pronto contar con un closet amplio y más si son una pareja es importante. Eh, entonces es un closet generoso, es un baño que también aquí en Canadá habitualmente todas las duchas son tina y ducha. Uh -huh. Aquí viene la tina, aparte está la ducha, tiene dos lavabos, o sea, para que se hagan la idea es bastante amplio y él nos ha proveído todo de amoblar. O sea, tenemos una cama king, televisor, teatro en casa, un escritorio, o sea, sentimos que hemos sido muy afortunados porque llevamos año y un mes acá y no hemos amoblado nada y como estamos ahorita en mi universidad ahorrando y demás, pues nos, no vemos prioridad de irnos a gastar en un apartamento, en amoblarlo porque no es el momento, entonces está perfecto. Sí, en ocasiones también cuando llegamos, somos este, nuevos aquí en Canadá, eh, hacer pequeños gastos eh, es, eh, dependiendo cómo lo querramos hacer, ¿no? Podemos aplicar y comprar eh, muebles en Ikea, productos relativamente, bueno, son nuevos, o también aplicar el tema de Marketplace. Uh -huh. Muchas veces encontramos ahí que las mesas, los comedores, este, sillas, que camas o cosas por el estilo, podemos encontrar en dos variantes, algo que es completamente gratuito, o por el otro lado, algo que es muy económico, ¿no? Entonces, independientemente sea una búsqueda por ser gratuito o algo que es económico, pues es tiempo, es esfuerzo, es darle seguimiento, sí. es preocupación. Cuando llegas, pues no quieres estar preocupándote por cómo va a estar la casa, ¿no? Quieres estar empezar a buscar el trabajo, dedicarte lleno al estudio, hasta empezar a tener más relaciones para poder tener contactos, lugares a donde moverte. Entonces, el que ya esté amueblado es un, eh, un esfuerzo, una preocupación menos, y menos ¿no? Sí, total. Sí, al menos para nosotros lo fue así. Y ya en temas de confianza, por ejemplo, para cerrar ya todo, él nos mandó una copia de su pasaporte. Sí, hizo por como ejemplo. un contrato, o sea, eso es otro que quería contarles. No hemos firmado, o sea, llevamos un año y un mes y no hay contrato firmado. ¡Wow! wow. <ríe> La verdad, es todo muy verbal. Eh, solo después del año nos subió pues, el arriendo, nos lo ajustó a 1.200, que para cómo están los precios sentimos que es algo pues muy bueno, como digo, incluye todo, y fi todas zonas comunes, entonces nos parece que está muy bien. Y lo que dice Jorge es como para nosotros también darnos seguridad, nos pidió copia de nuestros pasaportes, e hizo como un comprobante de pago en donde dijo depósito de arriendo y puso nuestros dos pasaportes y el pasaporte de él. Entonces y antes de llegar, pues teníamos toda la información de él, él su, nombre, novedad, ¿no? ah, su nombre, apellido, número de identidad y todo, entonces de cierta manera también dio como confianza. Mm. Sí, definitivamente el tener la amistad es algo que te ayuda a tener, a poder creer ¿no? en esta persona, eh, son esos eh, pues, detalles eh, fin, ¿no? detalles suavecitos como el pasaporte, el que se tenga una copia, un tema de qué es lo que se va a proceder y es al menos un, como un descanso ¿no? para poder este, decir, puedo llegar ahí con confianza. Con ¿no? confianza. De acuerdo. Eh, eh, en cuanto a tema de convivencia, ¿el cómo es, tienen algún inconveniente en tema de la higiene, el tema de compartir espacios comunes, la cocina? La, ¿qué, tan, ¿Qué tanto lo llevan ahí? Uh -huh. Creo pues, que también ha sido un aprendizaje uh -huh. gigante. O sea, uh -huh. <risa> <risa> creo que, digamos, no, nosotros en Colombia, antes de venir, tuvimos la oportunidad de vivir juntos. Pues en nuestro apartamento. Nosotros solo en Colombia no es común, pues no es muy habitual de que uno comparta apartamento como en una cultura aquí canadiense entonces nosotros vivíamos solos normal entonces claro en primera instancia venir a compartir con alguien creo que ya de entrada es un, un chip más cuando tú ya estás con tu pareja además entonces es algo como raro por así decirlo y creo que, que en todo este proceso y como que es un aprendizaje a ceder y además digamos yo soy una persona un poquito sí corrigida con el tema del orden pero que me gustan las cosas como mi manera, <risa> eh, y pues no soy la dueña de la casa, obviamente es él, entonces eh, es simplemente por cultura, él sí es un poquito más relajado, eh, pues digamos el tema del orden si sí es un poquito difícil, pero realmente uno se acostumbra y simplemente nuestra habitación es tan amplia que nosotros usamos la cocina, cocinamos y realmente nos venimos es a estar acá. Eh, pero también quiero decir, él es súper generoso, es muy buena persona, también con él hemos tenido la oportunidad de que él es alguien que ha viajado por Latinoamérica, entonces ya conoce nuestra cultura, oh. entonces él ha ido a Brasil, ha ido a Colombia, oh. de hecho ha estado en Medellín, Cartagena, Santa Marta, eh, ha estado en El Salvador, entonces de cierta manera... Eh, hemos hecho también muy buen clic amistad con él, entonces realmente es una persona que los primeros días nos llevaba a comprar las cosas que necesitábamos en su carro, una vez cuando hubo mucha nieve me llevó hasta mi trabajo, o sea, muchos detalles que en verdad no cualquier Lanlor o cualquier persona hace, o sea, ya es una amistad, creo yo. Sí, fuimos afortunados, él es una persona muy bonita, sí. digamos más allá de que puede ser desordenado, mm. incluso ha mejorado en eso, porque sí. él, él nos vio llegando y ordenando, como mm. el primer día que llegamos acá fue a limpiar todo, o sea, sí. creo que 12 horas de vuelo y no, no, no llegamos a descansar, sino a limpiar, uh -huh. porque uh -huh. pues, el cuarto estaba un poco sucio, pero él ve todo eso y él también intenta mejorar, uh -huh. pues a su manera, pero intenta mejorar, sí. pero al fin, pues no olvidemos que el apartamento es de él, al Exacto. fin y al cabo también nosotros tenemos que respetar eso y lo respetamos. Uh -huh. Pero es una persona maravillosa y uh -huh. estamos felices también por eso. Creo que hemos escuchado historias de personas, landlords, que son muy entrometidos con la vida de las personas, que no son tan respetuosos. <risa> en nuestro caso, ¿verdad? <risa> por ejemplo. Pero nosotros somos muy afortunados, vivimos con una uh -huh. persona muy bonita. Y esa relación landlord-inquilino, eh, realmente creo que Otra un año ascendido. después... Se sí, ha trascendido uh -huh. y, si bien no somos los más cercanos, uh -huh. sí tenemos una relación muy bonita. De uh -huh. listo, de, estuve en Colombia hace poquito, le ayudamos con contactos. Ahí le, le acabo de. Estamos amigos. ¿no? Le amigos. Él acabo de llegar. Ayer, justo, estábamos comiendo algo con él para que nos contara cómo nos fue, Entonces, como más, como cuando un amigo que tú ves una vez al mes, digamos, obviamente que lo ves uh -huh. todos los días, pero digamos que sales una vez al mes con él, hablas, te pones, te pones al día, al día. Uh -huh. es, es bonito. Y pues uh -huh. ¿para, ¿Para qué? Pero hay que aceptar que sí. es una gran persona. Sí, sobre todo me gustaría añadir en términos de respetar los espacios, eso es algo también, un uh -huh. punto muy positivo, pues como ven, los tenemos ustedes acá en la casa, no pone problema, eh, que hayamos dicho que él abre nuestra habitación mientras no estábamos o algo así, no, así como nosotros, él estuvo un mes y medio el primer año que llegamos eh, de vacaciones y ahorita este, pues no entramos a su habitación obviamente, no tocamos sus cosas, entonces como que ha sido también una amistad pero también con una línea muy marcada de respeto y como el espacio de cada uno que creo que todos esos pequeños detalles han llevado a una sana convivencia más allá de, de cosas como el orden o cosas así, lo básico está como muy claro y eso lo hace ser agradable. La convivencia muchas veces este, hemos visto en grupos de mexicanos o de colombianos, en grupos de Facebook, que de repente muchas personas llegan, empiezan a compartir este, vivienda y empiezan a tener problemas de compatibilidad porque justamente el tema de convivencia, pues entre pareja, entre familiares, pues ya estás en confianza, estás con, con gente que conoces. Pero cuando llegas con un desconocido, pues de, de repente se pueden empezar con las riñas, los inconvenientes. Algunos hasta terminan peleados, pero algo que ustedes han tenido justamente, ustedes inclusive hasta de manera eh, sutil, este, han podido eh, mejorar como que la convivencia. el sí. aprendido de ustedes y de las buenas prácticas que podemos tener nosotros los latinoamericanos. ¿no? Sí. Y también es ver el otro lado, porque digamos, es muy fácil venir a juzgar a la otra persona, es que es muy sucio, es que es esto, es que es lo otro, pero también uno tiene que, no sé, nosotros, en general los latinos nos gusta hacer mucho ruido escuchando música, por ejemplo, cosas uh -huh. así, okay, sí. también es entender que no es solo la otra persona la que tiene que intentar adaptarse, uh -huh. sino tú eres también el que, sobre todo llegando como inquilino, el que tiene que llegar a respetar un espacio que no es tuyo, uh -huh. en un sí. país que por el momento no es el tuyo. Uh -huh. Entonces también es como lo que dice Javier, sí. sí. respetar sus espacios, uh -huh. pues básicamente lo que viene es en una convivencia normal y, uh -huh. y sana. Sí, uh -huh. pues. Comentaban que ahorita por el tema de la posa llevan un año, un mes y les pasó de cobrarles de 1,100 a 1,200. Uh -huh. este, eso fue este, el, el aumento que les dieron. Eh, dieron un mes de, de depósito. Este ya viene todos los servicios incluidos. Este tienen la libertad de, pues, en la por ejemplo, nosotros que si sí quieren invitar a algunas amistades, no hay ningún inconveniente. Uh -huh. Pues ustedes ya se lo han comentado, ustedes son completamente respetuosos. Entonces, creo que eso también ayuda mucho uh -huh. como que a fluir. No, entonces, eh, al momento de ahorita, ahorita este año, un mes, han pensado en moverse y buscar otro lugar. Pues, o sea, de querer sí, <risa> yo, <risa> no, claro, <risa> porque como digo, pues nada, como un espacio independiente, también por el, como el compartir, sí, o sea, el, el, el tener tu espacio y más cuando pues es algo, pues si ya lo viste con tu pareja en tu país y demás, pues como que anhelas, sí, el hecho, no sé, por ejemplo, a Jorge le gusta pararse a la madrugada a tomar cosas y demás, y ¿sí? entonces como que tener esos espacios es veces a decir como, ay, y salir y los sí, como cosas de que te limitas, eh, creo que sí, pero um, hemos buscado así por encima y la verdad, creemos que la relación costo-beneficio que tenemos acá no la vamos a encontrar eh, y yo creo que el salto podría considerarse cuando acá es mi maestría y yo empiece a trabajar full time, porque actualmente yo estoy trabajando part time, por más de que ya la ley permite full time, eh, pues la maestría es algo que demanda tiempo, y es nuestra razón que, eso lo tenemos muy claro los uh -huh. dos, es la razón por la que estamos acá en Canadá en el sentido de que es nuestro permiso. O sea, nosotros no somos residentes permanentes todavía, somos residentes temporales, entonces al momento en que, en mi caso, mi responsabilidad del estudio, yo baje mi promedio o no cumpla con eso, pues perdemos nuestra condición de estudiante. asimismo Jorge, pierde su permiso de trabajo y pues nos quedamos sin, sin nuestro estatus legal acá. Entonces... ¿Quieres leer no. algo? No? no eso. Que en, para nosotros por el momento no es timing. Uh -huh. Digamos, ya trabajamos mucho el año pasado, ya tenemos toda la universidad cubierta, pero también hay otras obligaciones con nuestro país. Pues, uh -huh. Es decir, como un préstamo que sacamos para venir más, como con más solvencia económica, o como por si acaso también, pues sí, o sea, todo va el... a cambiar cuando Camille tenga el full time, porque como dijo yo, primero a la universidad siempre, es lo que uh -huh. nos tiene acá y ya llegará el momento sobre todo porque según hemos visto y también en la misma universidad eh, profesores expertos en el uh -huh. tema han dicho a mí esto va a bajar las viviendas no sé qué tanto pero sí, confiamos en que con algún... medidas como las de restringir uh -huh. la compra eh, a, a no residentes permanentes y demás creemos que en el mediano largo plazo de pronto puedan presionar un poco o ceder los precios que sí nos parece que están un poco Exagerados, y como les dijimos, el día en que nos movemos nos va a tocar amoblar todo desde cama, todo lo que aquí no, no. Entonces, no es solo el costo de ir a pagar de 1200 a 1500 o 1700 que podemos encontrar algo nosotros, es ir y amoblar todo completamente de cero. Entonces, definitivamente no estamos listos para asumir esos costos, pero yo, pues, le, el, lo que le estamos apuntando es de pronto a finales de este año o dependiendo cómo se ve la situación, si se puede antes, genial, si no, pues ya el otro año, pero no hay afán. Mientras tanto estamos terminando con las pocas obligaciones pendientes que tenemos y haciendo colchón, para uh -huh. cuando ya toque el totazo de amoblar, ya lo podemos hacer sin, sin problema y ojalá sin duda. El tema de la vivienda ha sido algo bien difícil aquí en Canadá en general, no solamente en, en Greater Vancouver. Eh, justamente lo que mencionaba, no, Justin Trudeau, eh, una de sus promesas en las, en las reelecciones del 2019 fue que iba a hacer todo lo posible para poder bajar ese costo de la inflación tremenda que se ha tenido aquí en Canadá. Estaba viendo hace poco que el costo de la inflación o como tal el, el, el eleva, eh, se han elevado los costos de las casas aquí en Canadá hasta un 500% por debajo de eh, lo que es Australia, por ahí de un 450. Y los costos han sido muy excesivamente altos. Una de las principales razones es porque eh, la vivienda no la ven como una casa, sino la ven como una inversión. Entonces llegan los inversionistas compran no un edificio, no compran una zona residencial, compran una casa normal y entonces lo que ellos empiezan a hacer es a, a, la, la compran, la van el precio. Si se están vendiendo en 200, ellos la compran en 500 para mm -hmm. que nadie pueda este, poderlas comprar. Y entonces una vez que ellos la compran, elevan el costo de renta. Ya no es para que una persona pueda vivir y tener su propio patrimonio, sino para que puedas mm -hmm. estar rentando. Este, cosa similar pasa con el tema de las casas móviles. En las casas móviles son casas muy baratas aquí en Canadá, son contenedores, eh, son por debajo del costo de la casa promedio, pero una de las cosas es que aquí en Canadá no estás, o sea, te compras tu casa, tu contenedor, pero la renta, el derecho de piso es algo que vas a estar pagando mes, eh, mes con mes. Entonces, así como, ok, si te compras una casa por debajo del costo, pero al final del día estás pagando eh, como el terreno. Entonces es algo que mucha gente no le gusta, no, no le está agradando. Me llama la atención cuando ustedes dicen que están buscando y dijeron, pues rebuscando la correlación costo-beneficio no nos llama. ¿Cuáles son los costos aproximados de, de, de lo que han estado buscando? ¿Han estado buscando un en basement, un departamento? Y independientemente de lo que han visto, ¿cuánto ha sido el costo promedio que ustedes han tenido? O sea, que han visto en, recientemente? Uf, es, esa es compleja porque es que los precios están tan tan locos que no te puedo decir un costo promedio, o sea, hemos encontrado espacios de quizás 20 metros un, un apartado estudio muy muy chiquitico, 18, 20 ambiente. metros un monoambiente por 2.500 como hemos visto eh, habitaciones de una habitación, una habitación normal de un apartamento por 1.300 no una habitación grande como esta, una habitación normal. Sí. Entonces, también es muy difícil decir, al menos desde lo que hemos visto, como no es que uh -huh. un promedio de un apartamento de dos habitaciones vale 2.500, porque hemos visto que en 2.500 es un mono estudio Pero Depende así... mucho la ubicación, ¿no? Perdón, y te interrumpo. Uh -huh. Yo creo que lo, lo que sí hemos empezado a ver es nosotros ahorita estamos ubicados en Burnaby en la parte baja limitando con New Westminster, que es, es otra ciudad, por así decirlo. Entonces, lo que sí tenemos claro es, hemos discutido que no nos importaría inclusive alejarnos un poco más, no mucho, nos gusta mucho esta zona de, de la línea de tren, pero alejarnos un poco más, siempre y cuando estemos cada vez más cerca del metro, porque pese a que estamos a 10 minutos, cuando nevó, yo no podía caminar esos 10 minutos porque sencillamente me resbalaba, o sea, es increíble, no pude llegar a la estación y por eso milan landlord me hizo el favor de acercarme. Entonces, en la medida en que estemos, no sé, a tres cuadras o muy cerca del metro, no nos disgusta ese costo oportunidad de irnos un poco más lejos con tal de tener un transporte más cerca. También, también hemos contemplado, nosotros estamos acá en zona 2, de acuerdo al metro, el metro se divide por zonas y asimismo pagas. Zona 1, pues es la zona de Vancouver, nosotros ya estamos en zona 2 un poco más lejos, no nos gustaría irnos a zona 3, porque pagan demasiado en transporte hacia Vancouver, Jorge trabaja en Vancouver, yo estoy en Vancouver y también trabajo en Vancouver, entonces no, no, no nos gustaría, pero también hemos contemplado si se puede mudarnos hacia el límite de zona 1, que entre zona 1 y zona 2, ahí se pueden encontrar cosas interesantes, eh, obviamente ya sacrificar un poco más de costo con tal de estar más cerca a la ciudad, entonces esas son como dos situaciones que hemos tenido en cuenta, eh, cuando hemos mirado hacia lejos, creo que hemos podido encontrar eh, apartamento así en edificio alto, o sea, no basement, precio 1.600, 1.700, eh, el de Logi Town Center. Mil, es, es una opción única, más o menos pero, pero o sea, 1.600, 1.700, pero es más lejos, estamos, estamos a unos 20 minutos yo creo que de aquí allá, o sea, la distancia es un poco más lejos. Es lindo la, la vista y demás, pero cuando vemos hacia más cerca Vancouver, sí es más opción como de basement o demás, porque allá los apartamentos son muy costosos. Eh, la opción yo creo que estamos esperando, y cuando yo trabajé full también, es de pronto apuntarlo a un promedio, yo creo, de 2 mil dólares hasta 2000 mil, pero pues por el hecho de que el poder adquisitivo ya entre dos es más sobrellevable y por eso pues sí. no tomamos sí. la decisión ahora. Digamos, esos apartamentos son como las son excepciones. Uh -huh. eh, tenemos amigos que han dado como muy buenos apartamentos, con, no da igual que sea en Burnaby o en Vancouver, eh, 1400, un apartamento de 30 metros solo para ellos que está súper bien, pero digamos que por lo que hemos visto son excepciones. Claro que se sí. consiguen, es cuestión de suerte y que darle bien a la persona dueña al apartamento. Pero no es la regla, tampoco sí. quiero que se malinterprete esto, diciendo que entonces si se van a 20 minutos lejos. más lejos de volumen, mm. y van a encontrar todos mis 600, porque tampoco es así. Bueno, pero Son, pero es buscando mucho y con eh. paciencia se puede conseguir, eso sí es verdad. Y hay que hacerlo con tiempo, eso sí es cierto. O sea, si uno planea sí. nosotros mudarnos en diciembre, empezar desde mitad de año o antes a buscar, porque como dijiste, uno entra a listas de espera, tiene que tener entrevistas... Es, es un proceso muy diferente a como de pronto lo vimos en nuestros países, que dices vamos a buscar y ya al mes te estás mudando, no, funciona un poco diferente. No, y así sirve también que ustedes eh, cuando empiezan a buscar con anticipación, pues van viendo como que los costos, van diciendo si realmente está caro por, uh -huh. por la fecha. Entonces ya al tener un rango de no solamente días, sino de semanas, inclusive hasta meses, uh -huh. pues te da la, la oportunidad de saber si estás haciendo realmente una buena renta o no conforme sí. al uh -huh. precio del mercado. Este, eh, bueno, es en cuanto al tema de vivienda. Eh, mencionaban ustedes que se habían venido con un permiso de trabajo y un permiso de estudiante. Es una de las maneras más rápidas de venirse aquí a Canadá para poder aplicar a la residencia permanente. Eh, tú llegas como estudiante, María, uh -huh. tú llegas a trabajar. ¿Cómo fue el tema del trabajo? ¿Fue fácil encontrar trabajo este, recién llegando? ¿Cómo lo hicieron en cuanto al tema del trabajo? Yo digo que eso varía mucho que estés buscando. Eh si tú vas a buscar oficios tampoco fue tan fácil tampoco como fue pensamos fácil, es que digamos eh, tú sueles ver mucha información en internet donde básicamente te dicen ven lleva tu hoja de vida a cualquier esquina y tienes trabajo inmediatamente tampoco fue así uh -huh. tampoco fue así Debo reconocer que ese fue un golpe o sea en el sentido como de subestimarlo porque porque cuando te decides a empezar a buscar oficios inclusive es difícil encontrarlos y pues apremia a que tú empieces a generar ingresos, entonces... Digamos, ya son dos historias distintas, por ejemplo, si quieres empezar con la tuya en, en ah, okay. Sí, o sea, nosotros llegamos en diciembre, invierno y demás, eh, yo esperé ese diciembre y empecé a buscar trabajo en enero, envié muchas hojas de vida, empecé a intentar buscar en mi campo, yo soy profesional en finanzas y comercio internacional, con experiencia como el sector bancario, entonces yo empecé a enviar hojas de vida a bancos y demás, nada pasaba. Entonces yo dije, paso así todo enero. Yo dije, vamos a esperar enero y ya a febrero toca buscar algo porque ya toca generar ingresos. Empecé a enviar hojas de vida como a cafetería, restaurantes y demás, tampoco nada, a, a tiendas de ropa para vender. Me respondieron, ahora en un centro comercial, en Metro Town, pero no trascendió, como que todo era muy lento. Y fue hasta que ya decidimos imprimir hojas de vidas y las llevamos como aquí a lugares cerca donde vivimos y a la semana ya me llamaron de un supermercado que queda aquí al frente de donde vivimos, es una cadena de supermercado grande, eh, los que vienen en Colombia nosotros lo comparamos con un tipo carulla, podría decirlo, eh, y me contrataron como cajera y ahí me dieron el medio tiempo, eh, estuve con ellos seis meses, yo creo, de, de febrero hasta, um, hasta septiembre, y luego cambié de trabajo a, a un gimnasio que queda al frente de la universidad, eh, básicamente trabajo como cleaner, pero pues es más como, como soportar actividades que tiene el, el gimnasio de orden y supervisar que todo esté bien, y la verdad, digamos, eso es algo que me gustaría compartir, son decisiones que cada quien ya se va moviendo que, que prioriza en el momento, pero la experiencia laboral mientras somos estudiantes no cuenta. O sea, en términos de tú puedes ser ahorita un supervisor o un manager inclusive, pero para el que quieres aplicar a residencia, ese tiempo mientras estudias no cuenta como experiencia. Y pues a nosotros en este momento si nos apremia es el, el salario. Entonces mientras en el supermercado que quedaba al frente de la casa, que por comodidad es perfecto ganaba el salario mínimo que eran 15.75, 15.75 por hora, eh, en el gimnasio tengo un salario de 21. Pese a que me toca desplazarme hasta Vancouver con el pase mensual, que ya antes lo pagaba por la universidad, no me incrementa costos y sí si me incrementa ingresos. Y es increíble, es algo que me pasaba a mí cuando estaba en Colombia, nos pasaba creo uno no se, no se sensibiliza a esos 5, 4 dólares, uno dice, bueno, 17, 21, pues yo inclusive lo siento pequeño, pero cuando no le dan las, inclusive más horas, 5, eh, 10 horas o las mismas horas, pues te empiezas a dar cuenta que el, el, el, lo que ingresas es muy diferente, entonces en este caso nos movimos por salario y creo que pues hasta que me gradué buscaré algo en mi campo, porque, pues porque ahora mientras eres estudiante, cuadrar horarios y demás es un poco difícil. Así que en este caso nuestra decisión fue por ahora mornos por salario y por eso cambié de trabajo. Con finalidad de motivación, cuando tú llegaste, bueno, cuando ustedes llegaron, mandabas currículums, buscabas en, el, en tu área, en tu profesión, Ajá. en el tema del banco, no había respuesta, eh, empezabas a mandar a restaurantes, tampoco había respuesta, entonces fue hasta donde que de repente llegas. A decir, pues voy a presentarme físicamente, voy a mostrar uh -huh. mi CV para tocar puerta que me vean y que vean que tengo de alguna manera ganas de trabajar. Uh -huh. Esos dos meses, ¿Sí? más o menos, tú ya estabas estudiando. Eh, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo fue esa sensación de llegar? Este, ¿Era lo que esperabas? ¿Sabías que te ibas a tardar tiempo en encontrar trabajo? Eh, como todo yo creo que, que sí. O sea, yo creo que sí no, porque uno lo dice, pero al momento de ir a enfrentarlo es, muy diferente. es otra cosa y venir a vivir y de ver que te toca pagar los 1.100 de renta, de que el mercado igual es costoso, todo, o sea, ya te urge y te apremia, por más de que uno venga con ahorros, que como mencionó Jorge, digamos, sacamos un crédito para solventar pues nuestras primeras estancias acá y demás, eh, pues ver que se te van los ahorros por una diferencia en cambio, que no sé, en lo que fue un crédito alto en Colombia aquí no significa nada, como que también la presión de empezar a generar donde sea, creo que eso es lo que te lleva a tomar decisiones, como no en primer la hoja de vida, mostrarla, a ver qué sale. En ese sentido, yo sí creo que lo subestimamos un poco, de que creímos que iba a ser un poco más rápido, pero pues uno encuentra la manera y como que, pues los medios, y, y mira a ver qué va saliendo. ¿Cuál fue uno de los retos eh, que más te dejó eh, trabajar ahí en el supermercado? Uh -huh. Uy, el, el definitivamente el tema del idioma pues porque me pusieron el idioma, al inicio lo de las monedas, uno no conocía los billetes, dar el cambio y demás, eh, me demoraba mucho contando el dinero eh, y sobre todo el servicio al cliente, porque uno entenderle al cliente lo que necesita, lo que quiere y hablarlo, pues así de primerazo, uf, yo creo que los primeros días se me dio súper duro. ¿no? Eh, de entenderle a las monedas, ¿no? de repente nosotros cuando llegamos y queríamos comprar ahí en el Walmart, nos decían son 3.75, Teníamos sí. las monedas y ¿cuál es la de 50 centavos? Ajá. ¿Cuál es la de dólar? ¿La de 20 centavos? Nos pues costaba mucho trabajo, entonces eso de repente sí tiene su tiempo, su sí. curva de aprendizaje, ¿no? Sí. Pero al final del día pues eh, eh, aprendiste mucho, te dejó una muy buena experiencia haber trabajado ahí. Sí, Posteriormente te pasas ahorita al gimnasio, pues nada que ver, o sea, como dices, son 5 o 7 dólares por, día, por, hora, por hora. Por hora, por hora. Por hora, entonces Ajá. digamos son 6 seis, seis por 8, por 48, Ajá. por 5, pues ya... 50 por 5 son como 250 dólares más por semana, entonces si ya lo multiplicas por mes ya sale casi lo de la renta, ¿no? Por Ajá. ejemplo, son mil dólares, entonces son esos pequeños eh, costos que de alguna manera pasar de esos 15.75 que era, eh, que sigue siendo el mínimo creo en, aquí en sí. BC, este pues ya ayuda mucho, ¿no? Entonces sí se da una escala, un brinco bastante bueno, ¿no? Uh -huh, ¿Hubo sí. algún trabajo entre estos? ¿Alguna experiencia pequeña en este de, por ejemplo, me comentabas algo del um, baby? Sí, Como, sí pues eh, también fue una experiencia diferente. <risa> <risa> eh, no, yo pedí un, un term break, un, un, un trimestre de descanso en la universidad porque cuando estudias en una universidad privada, no tienes el, el descanso en, en el verano, en el summer, que es en donde descansas, sino que tú tienes derecho a pedir una pausa en el estudio y durante ese tiempo, si quieres, puedes trabajar de tiempo completo. Entonces, simultáneamente, cuando conseguiste trabajo en el gimnasio, que fue por referencia a una amiga, eso me parece importante, los dos trabajos que yo cambié, fue por referencia. También sirve mucho empezar como uno empezar a hacer su círculo y, y ver por dónde se empieza a mover. También trabajé durante dos meses y medio como niñera, cuidando a un niño de un año. Eh, también fue todo como cuestión de, de suerte y demás. Era una familia egipcia, entonces 100% inglés, eh, y los cuidaba al niño tres días por semana, siete horas al día. Entonces también fue un medio tiempo completo, eh, pese a que, pues, o sea, fue un reto muy grande cuidar a un niño, una responsabilidad. Eh, es un bebé, pues, ni siquiera hablaba, solo decía this, this, this. Uh -huh. eh, creo que, que pues desde, desde el amor y el cariño pues, fue una bonita experiencia y me fue muy bien durante ese tiempo. El tema de que los estudiantes en, a partir de noviembre del año pasado creo fue, este, uh -huh. ellos normalmente los estudiantes internacionales nada más podían trabajar hasta 20 horas por uh -huh. semana. <coughs> que era lo de medio tiempo y a partir de este noviembre del año pasado lo que eh, lo que se procedió es que ya pueden trabajar de tiempo completo algo que ayuda mucho a la economía de la familia uh -huh. este puedes este, trabajar en ese momento para ti eh, hubo algún proceso como solicitar un permiso de trabajo se activó automáticamente con tu eh, permiso de estudiante sí nosotros apenas pisamos el aeropuerto eh, lo que nos recomendó nuestra agencia que estuvo súper pendiente en todo ese proceso, es llegas y ahí en migración tienes que pedir tu permiso, en mi caso mi permiso de estudio y de trabajo y Jorge por ser mi, mi esposo es su permiso de trabajo, también tiempo completo, entonces tú sales del aeropuerto ya con los papeles del permiso, que eso es cuando el empleador te contrate, le vas a decir mira yo sí puedo trabajar acá, y ahora que se hizo esa modificación de medio tiempo a full time, ¿tuvieron que hacer algún No, proceso? eso es súper importante la aclaración, porque digamos en el supermercado yo fui la que dije, puedo trabajar 20 horas, o sea, si ellos, o sea, me refiero, si yo les pedía más horas o inclusive ellos me pedían a ver si podía cubrir un turno, yo siempre en su momento antes de la ley decía no, no, no, pues porque en un futuro nosotros queremos aplicar un proceso de residencia, entonces, antes de que quitaran esta ley, pues simplemente yo creo que si tú no le dices al empleador, hasta dependiendo a de dónde trabajes, te pueden dar más horas, o un full también tú lo trabajas, y genial. Pero pues el problema va a ser cuando tú apliques una residencia permanente y el agente de migración, o la verdad no sé cómo sea el proceso, pues se dé cuenta que tú no cumpliste de acuerdo a lo que el gobierno te había aprobado, pues probablemente no te va a dar el pues la, la residencia. Y entonces nosotros desde el inicio siempre hemos sido muy responsables y muy como juiciosos decimos nosotros en Colombia, acatando la norma, pues porque es lo que queremos nosotros conseguir, entonces simplemente mi empleador, tanto en el gimnasio como en el, en el supermercado en su momento, les dije yo solo puedo hacer 20 horas, ahorita que ya no hay límite en el gimnasio si sí les digo, bueno si me pueden dar una semana 30 horas, 26, pues las hago. Uh -huh. Y eso es algo que quiere mucho el canadiense, ¿no? Esta cultura está muy orientada a hacer las cosas como se debe hacer, uh -huh. siguiendo las normas. De repente en Latinoamérica no es fácil brincarnos este, la, la, la barda y pues nos saltamos algunos este, procesos, ¿no? Pero aquí es muy orientado a respetar. Obviamente, como en todo, hay lugares, hay personas que no lo respetan, pero en promedio es pues nada que ver, ¿no? O sea, sí se siguen más uh -huh. las leyes acá de este lado. Y entonces es algo que, que ayuda a tener al país, al perfil del país, como lo que es, ¿no? Uh -huh uno de los países de primer mundo este, y con respecto a ti este, Jorge, ¿cómo fue tu proceso para búsqueda de trabajo? Digamos, yo llegué trabajando online con Colombia, con la Universidad Javeriana en Bogotá y más o menos como hasta no, No, no, pero más o menos como hasta abril yo estaba dedicado solamente a ah, trabajar sí. con, con la Javeriana, con la Universidad de Bogotá pero al mismo tiempo yo, yo enviaba muchas hojas de video, pero a nivel profesional, para ver si me salía algo en mi campo. Usabas este, LinkedIn. Todo, claro. todo lo que pudiera usar. Eh, yo soy profesional en comunicación, social y periodismo. Supongo que en México es como una licenciatura en comunicaciones. Uh -huh. Y tengo una maestría en mercadeo y policía digital. Entonces tú entrabas a Indie, todas esas plataformas, y veías mucha oferta, demasiada pero el nivel de respuesta era nulo, o no, no nulo, pero sí bastante bajo, bastante bajo. Sí, y, inclusive, aunque tu, tu currículum traía que tenías permiso de trabajo, uh -huh. no había respuesta. No había respuesta, digamos, y yo vengo con, pues afortunadamente con muy buena experiencia, de muy buenos lugares, y no, no había casi respuesta, y es algo que hablábamos mucho, que yo le decía a Cammy como... Entiendo si de pronto necesitas un inglés 10 de 10. No tengo ningún problema porque ya sabrían que estoy fallando. Pero yo, yo decía como, bueno, dame la oportunidad de demostrarte que mi inglés es suficiente. Pero dame la oportunidad, hablemos, mira mi perfil. Y ahí tú tomas la decisión de si te interesa o no. Pero dame la oportunidad de la entrevista. Esa entrevista no, no llegaba también Incluso adaptando el currículum, yo sé que hay mucha gente que dice, bueno, cada quien habla por su experiencia, acá, empezando por aclarar eso, que hay que adaptar el currículum a un formato canadiense que es verdad. Lo adaptaba, pero igual, digamos que no recibía ninguna respuesta y ya, aunque seguía trabajando para Colombia, lo que viene siendo la conversión del peso colombiano al dólar, nos mataba. Entonces, si yo seguía haciendo eso, trabajando solo para Colombia durante todo el año... Llega un punto en el que no iba a ser sostenible. Entonces tomé la decisión de renunciar a Colombia, eh, renuncié en julio, pero en abril conseguí un trabajo en una cafetería llamada Tris, eh, que es una de las cafeterías como más emblemáticas de aquí de Vancouver, y me empecé como barista. ¿Perdonan no, por referencia para que...? Mm. También eso es algo que nos chocó a nosotros mm. y es... Por referencia, yo entré porque una compañera me dijo que estaban buscando un, Chica un barista, de Cali, también de Colombia, de Cali, que estaban buscando un barista. Yo fui, eh, para aquellos que no sepan qué es barista, qué es un barista, un barista es la persona que prepara todo el tema, al menos en una cafetería, de las bebidas, Dígase un capuchino, un late que vaporiza la leche, que hace todo el tema del expreso, también al mismo tiempo tiene que preparar en los en las cafeterías, tiene que preparar la comida, no para servir la comida. Entonces, a eso me refiero con poner un barista Se toman hasta cursos para ser barista, ¿no? Si es como una Cer técnica no. certificaciones, es algo sí, sí. De, de preparación, ¿no? Sí, requiere mucha preparación. La gente suele no darle mucha importancia, pero realmente requiere mucha preparación, bastante. Pero digamos que la cafetería estaba viendo un nuevo punto, no había tantos baristas calificados y a eso súmale la suerte de que la que era mi jefe necesitaba una persona ya una persona de confianza, entonces por referencia uh -huh. me, mi amigo me dijo hey, Contratenlo a él, voy a la entrevista y me cogieran. ¿Tú ya tenías algún certificado, alguna experiencia previa de ser barista o simplemente no. fue la recomendación? No, fue la recomendación, yo no tenía ni idea, ni idea de, de eso. Aprendí en la cafetería, aprendí, fue duro, no es, o sea, no es nada fácil, eh, no solo por aprender a vaporizar la leche y todo eso, que viene pasando un segundo plano. ¿Por qué un segundo plano? Porque tú tienes que adaptar a diferentes culturas, diferentes formas de hacer las cosas. Eso fue lo que me dio más duro. Recuerdo hace tiempo cuando eh, platicamos anteriormente que hubo una experiencia bastante incómoda, ¿no? Con una persona que te había como movido, que te había azotado como la, la, la, uh -huh. la, este, el vaso, ¿no? Algo así de que uh -huh. se pusieron tan intensos. ¿Cómo uh -huh. fue esa experiencia? Esa fue... Fue tensa porque lo que te decía, hay formas distintas de hacer las cosas y es con las personas con las que yo trabajo, les gusta todo como rápido, como ya, ya, ya, ya, dale, ya, tienes que hacerlo ya, ya, ya, ya. Puede que no quede tan bien, pero tienes que hacerlo ya, obviamente, ya después con entrenamiento, lo haces rápido y con buena, buena calidad. Pero entonces, cuando. Yo mm. nunca había cogido un, un steam para hacer leche, nunca había cogido una jarra. ¿Qué vendría ¿S1? siendo un steam? Mm. Eh, un steam es cuando vaporizas la leche, uh -huh. que vaporizas la leche, tienes que hacer la textura para formarle la, el corazoncito que ves en el café eh. cuando pides algo, eso. Eh, pues nunca había hecho eso y no esperes que en la primera yo lo vaya a hacer perfecto, porque pues no. Pero el caso es que yo lo estaba haciendo, eh, me estaban enseñando, lo hice mal, hasta que la que me estaba enseñando se desesperó y tampoco fue tan azote, pero sí fue como invasión de espacio personal, como que me pegó como así, pasó por el micrófono, como así. Y pues claro, o sea, yo, pues, es Aparte que es agresión física, no en el sentido de que oh, me mató, porque fue duro, pero tampoco tanto. Es el tema de, oye, resp no, uh -huh. respeto mi espacio. Uh -huh. Pero fue, fueron dos meses pesados, pero ya después todo fue, fue lleno. Ah, me quieren mucho en ese lugar e eh, incluso me iban a subir a supervisor yo duré trabajando allí más o menos como siete meses eh, también me servía porque yo necesitaba eh, por diferencia horaria trabajar en la mañana con colombia hasta que dejara el trabajo y en la tarde yo tenía turno de noche de dos y media a once dedicarme a la cafetería entonces así podía hacer como las dos cosas al mismo tiempo estuve siete meses allí me iban a subir a supervisor y curiosamente, la misma cafetería abrió una vacante interna en mi profesión. Entonces, hace un mes me uh -huh. postulé a la vacante interna. El dueño me conocía, por, veía, veía mucho mi trabajo, más allá de no solamente cómo, o sea, pues la forma en que aprendí a hacer late la y todo eso, más allá es que uno no se dedica solamente a hacer lo que le toca, o bueno, al menos nosotros. Por cultura. por cultura, nosotros vamos más allá, nosotros no vamos solo por un cheque, que obviamente, obviamente el cheque es más importante, pero es como, si yo tengo que hacer algo, lo voy a hacer bien, uh -huh. y uno cree que la gente no se da cuenta de eso, pero sí se dan cuenta de eso, uh -huh. y eso sumado a mi currículum y a mi experiencia en Colombia, me dio la oportunidad de pasar de ser barista, a ser ahora el manager de marketing y de... Eh, Redes sociales de la cafetería. Un de todas las redes. Toda la Genial. Sociedad. ¿Y esto en cuestión de meses? Siete meses. Siete Genial. meses. O sea, ya pasó a ser tener una posición de management. Eso, si no mal recuerdo, es el NOC 0, ¿no? NOX Dentro de Canadá clasifica las profesiones o las actividades que tú realizas. Entonces, el NOX 0 es como la parte pues de administración, el personal que tiene a cargo diferentes personas, entonces tener una profesión de noxero es, o sea, wow, y en siete meses haber empezado, o sea, ¿quién hubiera imaginado? O sea, entras en la parte del restaurante, entras como barista, y quizás es un tema de inversión, ¿no? O sea, cuestión de meses eh, eh, saltaste a management uh -huh. y, y si, si bien fue por referencia, sí fue pasar por esos momentos incómodos que siento yo que todos pasamos cuando llegamos aquí a Canadá, uh -huh. esos, esos tratos, esas maneras. Yo soy mucho de la perspectiva de que en Canadá este, ellos buscan el, o sea, el contenido, o sea, buscan el resultado y nosotros en Latinoamérica somos más de darle la forma, no, o sea, independientemente cómo se llegue, pero eso no y es más este humano, no, es más como de plática, es más como de cuidar la manera en que nos decimos las cosas y aquí es van al punto, entonces eh, eh, ya eres management, eh, ¿cuánto tiempo llevas ahorita entonces, digamos, que empezaste como manager? Acabo de completar un mes. un mes, un mes, un mes, digamos, o sea, se abrió la convocatoria interna, se presentaron algunos perfiles y luego te digo que de yo tuve un entrenamiento como de dos semanas pero un entrenamiento no tanto profesional porque digamos, yo tengo el background sino más como o así sea, si funciona esto, así funciona eso más a lo institucional como una, como una entrega de los procesos de la cafetería y ya un mes entonces uh -huh. empezando con todo para sumar al menos el mínimo que es el, el año. año para poder aplicar eh, cuando estabas trabajando allá en la cafetería cuando tú estabas en el supermercado y, y ahorita en el gimnasio ¿Qué tanto se veían entre ustedes? ¿Había oportunidad de eh, salir un sábado, un domingo, convivir, este, disfrutar de Canadá? ¿Cómo lo hacían ahí? Uy, digamos, esa es, ese es un tema, yo creo que es un sacrificio. No, pues al inicio creo que se mentaliza mucho de que todo es temporal. Ese era como el aliciente. Porque digamos, eh, en verano, que la verdad el verano acá es muy bonito, hay muchos lugares para conocer. Nosotros no disfrutamos del verano en el sentido de poder ir a un lago o algo así. Tuve las malas oportunidades. Yo, que me coincidía un fin de semana y demás, que poder ir con un grupo de amigos, pero Jorge siempre estaba en la cafetería, siempre, porque él tenía era el horario de fines de semana y también siempre cierre. Y yo habitualmente trabajaba en las mañanas. Entonces yo salía muy temprano y cuando llegaba él ya no estaba. Y pues cuando llegaba yo ya estaba en la cama a punto de dormir. Entonces. Fue un tiempo largo en el que también como, como pareja también es como estar conscientes, dispuestos, abiertos a, a saber que es temporal y que es un sacrificio, porque pues si vienes de un estilo de vida en Colombia en donde, no sé, tienes sus horarios, comparten, salen a cenar, hacen cosas, pues ese cambio también es duro y también debo reconocer como que tienen que encontrar un equilibrio o encontrar la manera pues, pues de que todo siga manteniéndose y sobrellevándose porque son retos, pero pues menos mal lo supimos sobrellevar y, y todo perfecto, pero sí, sí fue complicado coincidir en horarios mientras cada uno tenía sus oficios diferentes. Ahorita ya que en estas nuevas posiciones, este, eh, ¿qué días descansan? Eh, en mi caso yo ya tengo, esas otra, yo tengo fines de semana y, voy a tener, y te, bueno, festivos, fines de semana y festivos, uh -huh. y es un horario Técnicamente de oficina, oficina? de ocho y media a cuatro y media. Pero por lo mismo que te decía que nosotros no nos dedicamos solamente a ir por el cheque, yo no voy. O por mi forma de trabajar, si yo no tengo listo algo, necesito quedarme más tiempo para terminar algo de una forma en la que yo me sienta como yo me quedo más tiempo. Pero podríamos decir que pues, es de ocho y media a 5. Pues muchas gracias chicos. Este, ha sido una experiencia llena este, de mucho aprendizaje. El, eh, cuáles eh, eh, serían digamos sus últimas palabras qué recomendaciones les podrían hacer a los nuevos eh, eh, inmigrantes eh, cuáles serían sus tips para que pudieran tener una mejor adaptación aquí al país eh, lo primero que sepan filtrar muy bien información cuando ustedes están buscando sobre Canadá van a encontrar una oferta masiva de información pero lamentablemente Muchos de los que generan contenidos lo hacen solamente para vender sus videos Es decir, les preocupa más el clic que la información realmente Entonces, si tú no haces una buena información te puedes venir pensando que todo es color de rosa Que todo va a ser maravilloso Y sí, va a ser así en muchos aspectos Pero después de que tú pases por muchos procesos internos que son dolorosos eh, Te vas a dar cuenta que las cosas tampoco son tan fáciles como decías entonces, uno que busquen buena información, que miren realmente si quieren pasar por, por procesos que les van a costar a veces lágrimas, porque Canadá no es un país para todo el mundo, en el sentido sobre todo emocional, que miren la vida que tienen sus países y definitivamente, al igual que nosotros dicen, listo, no nos importa dejar todo atrás, tómense todo el valor que necesiten y vengan para acá. Pero siempre bien informados. Yo creo que todo parte de una buena información y una vez tengan la información, hagan un plan migratorio. No vengan a perder el tiempo. Hagan un plan migratorio, no vengan a perder el tiempo porque realmente esto se pasa muy rápido. Y si no tienen ningún plan, en temas migratorios, después se pueden ir arrepintiendo. Entonces... ¿Es más costoso mm. entre nuevos procesos, abogados migratorios y demás, por de pronto no, no traer consolidado un plan desde el inicio. Eh, yo de mi parte añadiría mucha paciencia, resiliencia y, y saber uno qué es lo que quiere y visualizarse en esa meta. O sea, creo que es un caminar largo eh, y, y por más de pronto de que uno lo dicen en sus países, sí, yo estoy dispuesto a todo, yo quiero eso, cuando uno se viene a enfrentar aquí a la realidad es de decirlo, como decimos, del dicho al hecho, hay bastante, pero creo que desde que uno se mantenga pues, unido a su pareja, eh, pues como con mucha, no sé, fe, persistencia y demás, definitivamente es posible, por lo menos en este año que ha pasado, yo soy un gran cambio en nosotros, no solo en el, los trabajos que tenemos y muchas cosas, sino que ya uno empieza a ver un poco más de de estabilidad, un poco más de organización de horarios, de pasar más tiempo con tu pareja, eh, de hacer más rápido las tareas de la universidad, no sé, muchas cosas que uno ya va viendo, ok ya se va viendo que estamos familiarizados con el idioma, con la cultura. Entonces, eh, yo creería que, que nuestro punto de quiebre en los primeros cuatro meses fue bastante, bastante... En mi caso, pues yo lloraba mucho prácticamente todos los días, Jorge me consolaba todos los días, pero es un tema de que creo que es normal, todo es un proceso, pero, pero sí hay que venirse como con, con toda la actitud puesta. Y el más importante, sobre todo, el inglés. Uh -huh. Digamos, nosotros hacíamos cosas en inglés en Colombia y nosotros pensábamos que estábamos preparados, uh -huh. pero tú te das cuenta que falta mucho cuando coges una llamada en inglés, uh -huh. cuando tienes que entenderle a la persona que empezando acá no hay un acento, aquí mm -hmm. hay muchos acentos. Es lo mismo, también es difícil hablar de una cultura canadiense cuando es que son muchas culturas en sí, un mismo realmente. lugar. Entonces, eso es muy bonito, pero también es un llamado a decir como estudios mucho inglés, no lo, no lo olviden, porque sentimos por personas que hemos conocido acá que, que creen que el inglés es muy tipo el sueño americano que voy, no importa si no hablo inglés, puedo conseguir algo, y es como... Quizás lo consigas, pero incluso te, se te va a ser muy complejo se porque para los servicios. Más, sí, o para muchas. los servicios más básicos necesitas una muy buena comunicación. Y entre, más, y entre más hables inglés, más puertas se te van a abrir. 100%. Creo que ese es un, un punto súper importante. Eh, digamos, tenemos dos amigos cercanos, conocidos, de hecho son tres, que tienen un inglés cien de 100 o sea es hermoso uh -huh. y es increíble ver los trabajos en los que ellos están o sea uno de ellos por lo menos desde colombia aplicó a residencia permanente express entry y la tiene o sea el piso canadá ya con el, sí. residencia permanente tiene no. un perfil único obviamente pero de que se puede se puede y otros dos son dos chicas eh, una de ellas se dedicó cuatro meses a estudiar a, a, a un procesos profesionales 100%, tiene también una carrera muy específica, pues o sea, es muy relacionado al tema de ingeniería química y aquí hemos escuchado que es un sector bastante solicitado, solicitado y mandado, pero un inglés perfecto y ya está ejerciendo en su profesión, o sea, los cuatro meses entró un trabajo profesional y, y también otra de comunicador social, mm. comunicación social y periodismo, pero creemos que que así como el inglés, no es que no puedas, o sea, sí, puedes venir y demás, pero lo que acabo de decir Jorge, de pronto el proceso te va a costar más y, y demás en la medida en que lo tengas va a ser un plus porque... Porque sí o sí es indispensable para eso y sí se ve mucho en el tipo de trabajo que tienes y en el tipo de ingresos que consigues. Esperamos que les haya eh, servido esta experiencia de María y Jorge, que hayan aprendido eh, la manera en que ellos pudieron conseguir esta, eh, esta vivienda. El, hablamos de diferentes este, temas como el costo de viviendas, las experiencias laborales y algunos tips como el tema del inglés, las experiencias laborales. Eh, ojalá que les haya servido este video para ver eh, otro punto de vista que se agregue a su abanico de posibilidades para que ustedes puedan aplicar y que inclusive considera, ¿no? Uno de los temas muy principales eh, que, que, que, que sentimos, ¿no? Es que de alguna manera el círculo social, el conecte uh -huh. de, de personas es potencialmente algo que les puede aumentar las posibilidades de conseguir casa, de conseguir trabajo y pues nada, ¿no? O sea, ese es un, un tema muy importante, el círculo de amistades y contactos, ¿no? ¿Algo eh, final que quieran comentar? Eh, sí, con eso no se cierren solo a compartir con gente que habla español, que es no es que sea un error, pero te cierras a otras formas de ver el mundo. Y aparte que... Es maravilloso conocer personas de otras culturas, practicas tu inglés y amplías tu red de, de contacto. sobre todo Vancouver, no podemos, no podemos hablar sobre otras ciudades, pero Vancouver en nuestra experiencia se mueve a través de contactos, entonces no se cierren solo a... Hablar con latinos que, por supuesto, van a congeniar mucho más con ellos. Nuestros mejores amigos son latinos. Son latinos, y o sea, no, nosotros no vamos a decir no, no, con sí. tenemos gente latina, no. Uh -huh. Nuestro círculo con quien pasamos Navidad, Año Nuevo, amigos son latinos, uh -huh. colombianos. Sí, uh -huh. colombianos, incluso también gente de España que tengo obviamente el mismo idioma, brasileños. Pero las otras personas que hemos conocido, digamos, gente tenemos buenos amigos de Afganistán, de Arabia Saudí, nuestro mismo landlord. Uh -huh. tenemos una forma distinta de, de ver el mundo, de afrontar esta sociedad eso es muy bonito entonces y networking en todo networking, total sería creo que el último consejo uh -huh. perfecto pues ahí tienen este eh, de momento González eso ha sido todo y eh, nos estamos viendo de que ocho días y pues eh, eh, recuerden hagan que sus sueños se haga realidad echen muchas ganas y eh, hay claros ejemplos de que con perseverancia con eh, consistencia eh, las cosas se pueden alcanzar, no es fácil, definitivamente no es nada fácil, pero siempre ser fieles a querer alcanzar ese sueño se va materializando, poco a poco, poco a poco, estar ahí, ser fieles y se puede eh, conseguir. Cuídense mucho Gonzayas, estamos en contacto, bye, bye Y todos estos aprendizajes que ellos han tenido, estas experiencias. Hola. ¿Este qué quiere decir, joven? ¡Oy! <laughs> <laughs>